hola qué tal bienvenidos a mi canal creación de betina hoy les enseñaré a hacer esta tarjeta para el día de la madre es muy fácil y rápida de hacer espero la pongan en práctica hoy quiero enviar saludos a natalia marín y a alexandra medina ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a cortar un rectángulo de 47.5 x 68 centímetros y vas a doblar en la mitad vas a dividir en cuatro partes iguales de 17 centímetros cada una y el alto quedaría de 24 centímetros vamos a doblar todas las líneas que trazamos Ahora vas a coger un papel decorativo vamos a cortar la palabra feliz. Vas a tomar un papel del color que desees, en este caso lo voy a hacer en un color fucsia. Vamos a pegar cada letra y vamos a recortar. las palabras las hice en un cuadrito de 6 centímetros por 5 centímetros nos quedaría así igual lo vamos a cortar día d la y madre lo vamos a hacer lo vamos a pegar en un papel decorativo de o de fondo lila lo hice así, lo pegué en un papel de fondo morado lila como les dije y lo recorté así nos quedaría así, esta letra la hice en un cuadrito de 8 centímetros por 7 centímetros o esta frase, vamos a recortar flores, acá la pegué en un papel decorativo le pegué unas perlitas brillantes ahora vamos a pegar la frase feliz día de la madre para decorar recorte florecitas y corazones esto es opcional si lo desean hacer nos quedaría así acá hice punticos en la parte superior y en la parte inferior y e hice también estrellitas abrimos la tarjeta y vamos a escribir un mensaje acá lo que hice fue decorar con punticos con marcador fucsia y blanco vamos a tomar un papel decorativo y vamos a pegar una foto donde estés con tu mamá y vamos a pegar a los lados para decorar unos corazones en papel fucsia. esto es opcional vamos a copiar un mensaje antes de copiarlo voy a pegar estos corazones y en ellos vamos a escribir una, una frase la mamá más bella y en esta parte vas a escribir otro mensaje. Terminamos con Teador. Ahora vas a cortar un cuadro de 33 por 40 centímetros. Esto sería para hacer el sobre. Y en los lados vas a medir. 4 centímetros trazas una línea, 4 centímetros trazas una línea. Lo vas a dividir en tres partes. 14 centímetros, 18 centímetros y 9 centímetros ahora vamos a doblar por las líneas que trazamos acá decoré con florecitas y luego las repasé con marcador ahora vamos a tomar la tarjeta y en la parte de atrás vamos a aplicar silicona líquida que sería para pegarla acá en el centro. Y todos estos lados los vamos a decorar y a escribir mensajes. Nos quedaría así. Acá como ven, en te amo en el centro apliqué diamantina y acá en esta parte abrimos y escribí un mensaje. Ahora acá en esta parte superior del sobre vamos a coger una cinta decorativa si no tienen esta cinta pueden utilizar cinta papel para decorar y voy a pegar acá la flor voy a utilizar velcro para poder cerrar el sobre aplicamos silicona líquida y lo pegamos vamos a pegar acá y vamos a aplicar silicona acá en este lado para que pegue acá en esta otra parte acá en la parte de atrás de la tarjeta vamos a marcarla en este caso, de tu hija Mónica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.